Es San Valentín, el día del amor, las parejas felices se besan con ardor, pero yo estoy aquí, sin nadie que me ame, y lo peor de todo, sin menes que me hagan reír. Es más triste San Valentín sin menes que sin novia, sin nadie que te haga reír con su ocurrencia, el amor puede esperar, pero los menes no, así que envíame uno, por favor. ¡Ya he intentado todo, buscar en Tinder, encontré a algunas chicas, pero ninguna era Grindr, y aunque me gustan las flores y los chocolates, lo que realmente me hace feliz son los menes más locos, es más triste San Valentín sin menes que sin novia, sin nadie que te haga reír con su ocurrencia, el amor puede esperar, pero los menes no, así que envíame uno, por favor. No me importa si estoy solo en mi habitación, si tengo un buen meme, a ...la desilusión, y aunque este día sea comercial y un poco tonto, los menes siempre estarán en mi corazón. Es más triste San Valentín sin menes que sin novia, sin nadie que te haga reír con su ocurrencia, el amor puede esperar, pero los menes no, así que envíame uno, por favor. Así que si estás en casa, sin pareja ni amor, no te preocupes, amigo, yo te doy mi humor, porque en este San Valentín, lo que importa de verdad, es tener menes a mano para no llorar.